dijo el demonio apoyando la mano en mi cabeza. La región de que hablo es una lúgubre región en Libia, a orillas del río Zaire, y allá no hay ni calma ni silencio. Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo. No fluyen hacia el mar sino que palpitan eternamente bajo el ojo purpúreo del sol. A lo largo de muchas millas se extendía un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Nenúfares que suspiraban entre sí en esa soledad y alzan hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos. Mientras se inclinan a un lado y a otro sus cabezas sempiternas. Un rumor indistinto se levanta de ellos, como el correr del agua subterránea. Suspiran entre sí. Pero su reino tiene un límite, el límite de la oscuridad horrible y majestuosa floresta allí como las olas en las ébridas la maleza se agita continuamente pero ningún viento surca el cielo y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con su potente resonar y de sus altas copas se filtran gota a gota, rocíos eternos, y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño, extrañas flores venenosas, y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre, hacia el oeste, hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte pero ningún viento surca el cielo y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio era de noche y llovía al caer la lluvia se hacía sangre y yo estaba en la marisma entre los altos nenúfares y esa lluvia caía en mi cabeza. Los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación. De improviso se levantó la luna a través de la fina niebla espectral y su color era carmesí. Mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna, y la roca era gris y espectral. En su faz había caracteres grabados en la piedra, y yo anduve por la marisma de Nerúfares hasta acercarme a la orilla para poder leer los caracteres en la piedra. Pero no pude descifrarlos. Y me volví a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso. Y al volverme y mirar otra vez hacia la roca, vi que los caracteres decían... DESOLACIÓN. Y miré hacia arriba y en lo alto de la roca había un hombre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 La luna, la niebla, el rocío… habían dejado al descubierto las facciones de su cara. Su frente era alta y pensativa, sus ojos brillaban de preocupación, y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad y el anhelo de estar solo. El hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación. Miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos, y más arriba el susurrante cielo y la luna carmesí. Y yo me mantuve al abrigo de los nenúfares, observando las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad. Pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. El hombre distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río Zaire y las amarillas siniestras aguas con sus pálidas legiones de nenúfares. El hombre Escuchó los suspiros de los nenúfares... El murmullo que nacía de ellos... Yo me mantenía oculto... Y observaba las acciones de aquel hombre... Él tembló en la soledad... Pero la noche transcurría... Y él continuaba sentado en la roca... Entonces me sumí en las profundidades de la marisma vadeando a través de la soledad de los nenúfares y llamé a los hipopótamos que moran entre los pantanos en las profundidades de la marisma los hipopótamos oyeron mi llamada y vinieron con los behemoth al pie de la roca rugieron sonora y terriblemente bajo la luna yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. El hombre tembló en la soledad pero en la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces maldije los elementos con la maldición del tumulto y en una espantosa tempestad se congregó en el cielo donde antes no había viento y el cielo se tornó lívido con la fuerza y la violencia de la tempestad. La lluvia azotó la cabeza del hombre y las aguas del río se desbordaron. El río atormentado se cubría de espuma y los nenúfares alzaban clamores. La floresta se desmoronaba ante el viento y rodaba el trueno y caía el rayo.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 Los nenúfares, el viento, la floresta, el cielo, el trueno y los suspiros de los nenúfares quedaron malditos y se callaron. Y la luna cesó de trepar hacia el cielo y el trueno murió. Las nubes se suspendieron inmóviles y las aguas bajaron a su nivel. Se estacionaron. Y los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron. Y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido, en todo el vasto desierto ilimitado. Miré los caracteres de la roca, y habían cambiado. Los caracteres decían, silencio. Mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre y su rostro estaba pálido. Bruscamente alzó la cabeza, que apoyaba en la mano y poniéndose de pie en la roca, escuchó. Pero no se oía ninguna voz. No se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado. Y los caracteres de la roca decían, silencio. Y el hombre se estremeció, y desviando el rostro, huyó a toda carrera, al punto que cesé de verlo. Pues bien, hay muy hermosos relatos en los libros de los magos en los melancólicos libros de los magos encuadernados en hierro allí allí digo hay admirables historias del cielo y de la tierra del potente mar y de los genios que gobiernan el majestuoso cielo también había mucho saber en las palabras que pronunciaban las síbilas y santas Santas y santas cosas fueron oídas antaño por las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona. Pero tan cierto como que Alá vive, digo que la fábula que me contó el demonio, que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba, es la más asombrosa de todas, y cuando el demonio Concluyó su historia, se dejó caer en la cavidad de la tumba y rió y yo no pude reírme con él, me maldijo porque no reía y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del demonio, mirándolo fijamente